Hola, bim, ¿dónde estás? Y estamos en el otro lado del puente de Colonia ¿Y por qué estás así que casi te caes en el río? Porque estoy mirando los pollitos, míralos, qué monos No veo nada Sí, ahí abajo, en la barra, mira, ahí, mm, ¿no mm, lo ves? Son muy pequeñitos, a ver como si yo. logramos verlos ¿Tú crees que se podría hacer zoom? Lo intentamos, mira, así así ah. Aquí qué están los pollitos? Están desinfocados. Sí, ahora se ven mejor. Hola. ¿Y Estoy aquí. Sí, pero tú eres muy grande. Quítate un poquito, Bimi. Eso. Hola. Ahí hay los pollitos y te la mamá. Anda, Bimi, quítate. Mira, una oreja. ¿Y qué, qué, qué pájaros será? No sabemos. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que, yo creo que hay mucho zoom. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora te hacemos más pequeñito. ¿Sí, pequeñito y mono? Sí. Oh, ¡Qué bien! ¿Te gustan los pollitos? Me gustan. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, Son sí, sí. Son muchos pollitos. Uno, sí, dos, sí, tres, sí, sí, cuatro, sí. cinco pollitos. ¡Uh! Oh, ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí. Y nos voy a dar dando un besito despedida. De ¿Estás mm -hmm. cansado? Ya acaba la memoria, mira. Oh no. Bueno, muchos besitos, bienvenidos, chao.